Para mí hay dos objetivos claros cuando aplicas gamificación, sobre todo hacia afuera. Eh, tú tienes un producto o un servicio que le quieres vender al cliente uh -huh. y la gamificación te va a salir para dos cosas fundamentales. Para que el cliente conozca mejor las características de ese producto, por el simple, si has diseñado bien la gamificación, por el simple contacto mediante el juego con ese uso y para que entienda el significado y el valor que le aporta de nuevo, lo que decía Oscar antes de, de, de centrar en el usuario, el valor que aporta ese producto o ese servicio a la vida personal o al entorno cercano o a los grupos de referencia de ese cliente. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Bueno... Voy a, voy a pensar, quiero esto, porque igual no quieres esto, mm -hmm. igual tu producto es un truño, y no creo que sea este el caso, pero si tu no. producto es un truño, por mucha gamificación que metas, truño es, es terminología térmica, ¿eh? no os penséis que... Eh, sí, directamente. O sea, eh, esto es. es terminología de gamificación, un truño es... Sí, es, o sea, como, no. es algo como que los clientes no necesitan verdaderamente y no sabes cómo vas a vendérselo. Pues eso, realmente... Realmente para los, que, no, para, bueno, para los que no sean de España, sobre cuando hablamos de Truño, eh, cuando con una, un servicio o un producto pues ver, no vale la pena. Exacto. O sea, es que yo no sé si es localismo. Pero bueno, cuando, cuando un producto o un servicio realmente no merece la pena o no es de la calidad suficiente y lo que quieres es aplicarle una capa de diversión para que Ay, mira para otro lado y así te lo vendo, para eso no. No uses la gamificación, que no te va a servir. No, no lo vas a conseguir. Ahora, si tú crees que tu producto es bueno y crees realmente en tu proyecto empresarial y crees en el significado de ese producto, trata de darle mayor, usa mecánicas que hagan que la gente empiece a preguntarse para qué les vale ese, ese ese producto en su vida. O sea, empieza a pensar desde el punto de vista del cliente. Y luego ya mecánicas, pues podemos entrar en un millón. Pero pero creo que eh, es, primero es una posición filosófica respecto a, a ese producto.